Estamos grabando, ustedes saben que yo grabo todos los videos, todos en un día, eh, un bloque de videos. Eh, te invito, ya no sé ni a qué invitarte, te invito a que te sumes a nuestro grupo de Telegram. Es maravilloso, ese grupo de Telegram es maravilloso, tienen más de 600 miembros y todos los días están conversando y conversando y conversando de astrología y viendo cosas nuevas y entonces es la mejor manera de aprender la más fácil todos los días practicando esto que vamos dando en los videos, clase a clase. Yo estos videos los estoy haciendo desde el mes de enero. Todos los días un video short. Pero si te sigo explicando, deja de ser short. O sea, deja de ser corto. Y se hace larguísimo. Así que vamos a la clase de hoy ya de una vez. Hoy vamos a ver el sol en acuario en la casa 5. Y la casa 5 en acuario. Y después vamos a ver el sol en acuario, en la casa 11 y la casa 11 en acuario. Pero empezamos por el principio y el principio es la casa 5, ese eje 5-11. Entonces, si te encontrás, si estás estudiando una carta natal eh, o tu propia carta natal, sos vos un sol en acuario y ese sol está en la casa 5 y la casa 5 también en, está en acuario entonces sol en casa 5 narcisista apasionado creativo siempre es lo mismo casa 5 en acuario originales sorpresivos dubitativos lo dije despacito porque me cuesta esa palabra duditativos no es, dubitativos, eh, son en acuario, amistosos, simpáticos, humanitarios, críticos, insatisfechos, individualistas entonces, si tenés esta configuración en tu carta o estás estudiando la carta de otra persona que tiene esta configuración ¿a qué le llamo configuración? a que el sol esté en Acuario, en la casa 5 y la casa 5 en Acuario, es posible que estemos ante una persona amistosa que busca sorprender a través de sus creaciones originales. O sea, siempre va a tratar de, eh, de sorprenderte amistosamente, pero con creaciones súper originales, novedosas, eh, fuera de lo común. Eh, sobre todo si tiene que hacer un regalo por ejemplo vamos a el sol entonces ahora en acuario en la casa 11 y la casa 11 en acuario bien Sol en casa 11 amistoso superficial vanidoso palabras claves casa 11 en acuario Revolucionario, liberal, altruista. Sol en Acuario, amistoso, simpático, humanitario, crítico, insatisfecho, individualista. Bien, si tenés esta configuración en tu carta o si estás estudiando una carta con esta configuración, es posible que estés ante una persona muy crítica de los demás pero liberal y vanidoso o vanidosa de sus propias ideas. Bueno, espero que te haya gustado esta clase, que te hayan gustado todas las clases. Si te gustaron, suscríbete al canal, dale click a la campanita, a vos no te cuesta nada y a mí no sabes todo lo que me ayuda a eso. Y eh, te espero también en nuestro portal de hasta Astrología Patagonia Astral punto com eh, Chao, hasta mañana.